Con más de 20 años dedicados a la agricultura, el campesino Amauris Martínez Bosa bien sabe de las bondades de madre natura si de producir la tierra se trata. Para este usufructuario de la cooperativa de créditos y servicios Martín Argote Pita de la comunidad El Oro en el municipio de Guisa, es importante diversificar las producciones aún en los más agrestes terrenos. Por ello, en las cuatro caballerías bajo su patrimonio, se potencia la siembra de frutas y cultivos varios, así como la crianza de animales. Yo he cogido que 30 yo solo. Una temporada que son de tres meses, cuatro meses, y yuca cualquier cantidad de quinta le cogí 200, 300 quintales le dio cualquier cantidad, y todo eso, otro, en el cancito, el maíz. A pesar de las dificultades que enfrenta con recursos, insumos y fuerza de trabajo, la voluntad y sacrificio de este campesino se impone con la única meta de producir. Aquí limpiamos la hierba y la arrancamos a mano, aquí nos ponemos en el llano, vuelvo a digo porque uno no un te voy. No, Llegó y limpió, pasó el ratillo, aquí jamás todo el tiempo, la hierba deja una por una. Asegura este destacado productor que la actividad agrícola es un trabajo que requiere de consagración y tiempo, pero sobre todas las cosas constancia para lograr autoabastecimiento familiar y cumplir con la palabra empeñada con su base productiva, que es decir, alimentos para el pueblo. Usted siempre una mata tiene que dedicarle el tiempo, a ella, limpiarla, que no le caiga más la hierba. Y eso entonces aquí hay una situación. Vuelvo y digo, yo soy un campesino de, de la montaña. Porque está el campesino del llano y está el campesino de la montaña. Yo soy un campesino de la montaña que yo, cuando siembro aquí, tengo que esperar que caiga agua para sembrar. Y cuando caiga agua, si no cae agua, perdí mi producción. ¿Entiendes? Y es lo que pasa. Que entonces, a veces las lluvias no llegan donde tienen que llegar. Tú pones la, andas la producción mala, pero no es por culpa mía, es por culpa de la producción. Y a veces hay déficit de... de de la producción no es como tiene que dar y entonces tengo, tengo pérdida pero bueno, no me dejo llevar por eso vuelvo a seguir y vuelvo a sembrar ¿entiendes? porque si tú te vas a echar para atrás es como dice el dicho, hay que luchar a donde venga yo no tengo que comprar la vianda aquí no tengo que comprar la grasa no tengo que comprar el frijol y la leche tampoco, yo produzco la leche. Insatisfecho con los resultados productivos que logra en su finca, ubicada a más de 300 metros de altura con respecto al nivel del mar, Amaury se propone en cada jornada nuevas metas con el fin de incrementar los rendimientos. Justo en plena Sierra Maestra, este labriego incursionó en la siembra de garbanzo. Mayormente cosa que, que hacemos aquí es frijol, maíz, calabaza, yuca, pero garbanzo, nunca, aquí nunca había sembrado maíz. garbanzo. Yo empecé a sembrar gabanzo, que ahí hay unas matas que todavía quedan... ...y el garbanzo está ahí en producción y que el garbanzo promete en el Con el fin de evitar la erosión de los suelos y la formación de cárcavas... ...realiza las siembras en contorno, práctica que consiste en orientar... ...las hileras del cultivo perpendicular a la pendiente... ...de manera que en su finca, ubicada en plena Sierra Maestra... ...además de producir, se protege el medio ambiente. Este gran mense guajiro de pura cepa no renuncia a sus montañas... ...porque aquí... Más que un hogar, encuentra la utilidad de servir desde la producción de alimentos a la economía del país. Me alegra estar aquí en este lugar, no vivir en porque yo aquí ya, voy, como les digo, lo tengo todo. Lo único que tengo aquí, hay déficit, ¿entendés? tenemos déficit en el transporte, en la comunicación, pero bueno, poco a poco se van, se va, por lo menos la, la luz, tengo un venezuela que me lo dio el Estado, y yo ya me enciendo, el panel, me alumbro, ¿entiendes? Y puedo poner un equipo en el... En el y son cosas que me que van ayudándome. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.